a parar, Pedro porque verdad como que está sentado de temprano, miren, me hace la llave aquí caramba, miren eh, hoy eh, 11 de noviembre ya jueves antesala del fin de semana, ayer eh, los gigantes del Cibao cayeron ante los leones del escogido, eh, hubieron muchos memes allí que dijeron que a un grande liga no se puede abuchear por el tema que cuando jugaron aquí antes de ayer eh, hubieron personas que lo abucharon a, a, a Albert Pujol, algo que fue de muy mal gusto, en eso yo estoy de acuerdo con muchas personas que dijeron y, y apoyo, eso no se debe de, de hacer, independientemente que usted se sienta mal o no que Albert Pujol jugara con los gigantes del Cibao no se puede eh, primero eh, eh, eh, eh, la persona de Albert Pujol, lo que significa un grandes ligas con unos números que nunca habían pisado un terreno en, de la liga dominicana, así que creo que que fue de muy mal gusto, y Albert Pujol ayer, como que se zapateó, empató el partido, e empujó la carrera de ganar, para que estemos claros, ¿eh? grandes ligas, grandes ligas. Y así de grandes ligas tenemos con nosotros, eh, Blacky, la grande liga de aquí, ¿eh? de grandes Liga, que va a hablar de un grande liga, ¿eh? Paola Estrella. Buenos días, Paola, ¿cómo estás? Muy buenos días, Roberto. No soy pelotero, sí, pero, pero me gusta, gusta la, la pelota. pelota. Cuando Sammy la saca. Todo el no, mundo se alborota, pero Sammy Sosa, ¿qué es lo que está pasando? Padre? Señores, pero antes de la información del, del ex pelotero de Grandes Ligas, Sammy Sosa, muy buenos días a todos los amigos televidentes que están ahí fiel con nosotros en este Tu Toque del Mediodía. Hoy jueves 11, hoy es día de nosotros los solteros, señores. Sí. Hoy es día del soltero, ah. papi Juan, Blacky, quien les habla. Eh, yo soy una mujer totalmente soltera, mi único compromiso es eh, mi hijo Dariel y mi familia, mis padres y mis hermanos, es el compromiso y Dios, que es mi compromiso primordial. Así que ya ustedes saben muchachones, soy soltera, cualquier cosa denme un, un toque, ¿verdad? Aunque yo estoy enamorando a Blackie y él no me quiere hacer caso. Pero bueno, Roberto dijo que yo soy Grandes Ligas y estamos, estuvimos, él estuvo hablando de lo que es Albert Pujols y en esta ocasión pues yo le voy a hablar del ex pelotero Sammy Sosa. Mírenlo ahí. Que está más blanco que, que un americano. ¿Es Sammy Sosa? ¿Ese es Sammy Sosa? ¿Ese es Sammy Sosa? Ese es Sammy Sosa. ¿Cuál está más rubio que su esposa? Ay, ay, ay. Dejo su esposa. Su ¿no? esposa, espérate, su esposa. Pónganme los cabellos rubios ya. ¿Eh? Bueno, la Emily, mira, dice Black, que, que La, la crema de Sammy Ahora va a haber mucha crema barata Va a tener que vender mucha crema Ay, eh. ay, ay, mira Emily Rodríguez, abogada del ex pelotero Sammy Sosa Expresó a su salida de la Procuraduría de la República En el caso que se viene vinculando a su cliente Por supuesta eh, relación con algunas de las empresas Del entramado de corrupción eh, Desmantelada mediante la operación Antipulpo esta, en esta etapa de privacidad que se encuentra, eh, en cuanto a la acusación formal, esta presenta, eh, presentada a la prensa nacional se estrenará. Nos dijo que el ex pelotero deberá volver a la sede del Ministerio Público para que se le sigan los cuestionamientos. La jurista confirmó que el ex beisbolista fue interrogado por más de tres Hora, señores, por el procurador por la Procuradora Adjunto Jenny Berenice y Wilson Camacho con respecto al citado escándalo de corrupción antipulpo. Pero vamos a escuchar, señor director, lo que nos dijo Emily Rodríguez, la abogada del ex pelotero. La investigación en la que se encuentra el Ministerio Público por una razón de esa privacidad que amerita la investigación. No podemos dar mayores detalles de lo que tratamos en esa entrevista. Por lo tanto, en la medida en que la investigación se desarrolla y posteriormente la acusación sea presentada, Ustedes... No siento, no volvió a ser citado volvió a ser citado? Permiso, tiene permiso, que volver permiso señor permiso, permiso permiso permiso permiso, permiso, permiso, permiso, permiso, favor, permiso permiso señor Sammy tiene que volver permiso permiso, permiso ¿Tú crees, Paola, que, que Jenny Venecia le habrá pedido un autógrafo a Samia y aprovechó? No, ella, por... ella es muy amante del programa Aguilucha, aunque los otros días subió un tweet felicitando a las águilas por su 114 aniversario, que mucha gente no lo ve muy bien. Entonces, ahora con Sami ahí, como cuando viene a ver, le pidió un autógrafo. Bueno, a lo O mejor, hablaron de, de Tigre Licea y seis gigantes. A lo mejor, porque como ella ¿Eh? le gusta la pelota, ella salió en estos últimos días. Ella como no es pelotera, dices. no, pero le gusta la pelota. Bueno, a todas las mujeres no gustan los peloteros. Eh, eh, no, pero te Bueno, a mí me gusta, pero no el hombre pelotero, a mí me gusta la pelota. Ah, bueno. Eh, pues, espérate, dime así. a mí me gusta eh. la pelota. Pero déjame contarte, Roberto, Ajá. si a mí me hubiese gustado un pelotero, hey. yo tuve la oportunidad de vincularme sí, con pero, múltiples peloteros pero, cuando fui relacionista Público de los Gigantes y no lo está hice. bien, pero perdón. A mamá. Perdón, a que mamá. estamos hablando de pelotero y de pelota. No, no, todas las mujeres nos gusta el béisbol, la mayoría nos gusta el béisbol. El, el, te, el tema es que es muy penoso pero, ver a un slugger como Sammy Sosa que ganó tanto dinero eh, se dice que está involucrado en, esto, en estos negocios eh, oscuros eh, Con el tema de, anti, de lavado y esas cosas Pero vamos a esperar que las cosas continúen Pero ya cuando a ti te jalan y te sientan ahí Jenny Berenice es chimosita, ¿eh? hay que decirlo, Mira, chimosita. Mira Roberto, tú tienes eh, mucha razón, ya cuando el Ministerio Público pues cita a un ciudadano, a un interrogatorio de esta magnitud, de este caso, el caso Antipulpo, yo me recuerdo que al inicio de, de, de yo estar en el programa como a las dos o tres semanas fue que vino este caso del antipulpo y yo le decía a ustedes, hay peloteros, hay esto, hay lo otro, y todavía no había salido el nombre de ningún pelotero. Pero este no es el primero, faltan más personas que el Ministerio Público pues va a citar. Pero si bien tú decías hace unos instantes, ya cuando esto está a ese nivel, que ya tiene varios meses, ya hay varios imputados con medida de coerción y empiezan a citar personalidades, entonces es porque ya ellos le han encontrado algún vínculo a esas personalidades. En este caso es amisosa, Sosa, pero miren bien, los peloteros, los artistas, la figura pública en sentido general Siempre son expuestos a este tipo de cosas Los que se dejen Porque ahí está Roberto Neri ey, ey, que ey, tiene ey, una ey, empresa Cambia, ahí estaba y Pedro No, yo voy a continuar y... Ahí está Roberto Neri no, ahí está tiene y Pedro. una empresa Pronex publicitaria Que puede hacer múltiples cosas Pero Roberto es un hombre Que tiene conciencia Es un hombre que piensa en su familia Y que no va a echar cosas a su bordo Entonces eso es lo que pasa, muchas personas se escudan en este tipo de personalidades que ya tienen su buen dinero y que pueden justificar, porque ¿qué no puede justificar Sami Sosa? Un pelotero exitoso, ganó millones sobre millones de dólares, señores. Duró muchos años Como pelotero de grande liga Y puede eh, eh, puede hacer una declaración jurada De múltiples millones de dólares Entonces por eso es Que muchas personas Entonces, Se escudan a, a, de este tipo a, a de personas A solo persona. vamos a cantar Yo no soy pelotero Pero me gusta, pero el, me gusta dinero, la no el dinero Cuando el la saca Berenice se la